Hola, costuritas, en este vídeo hablaremos sobre cómo utilizar el pie de prensatelas para fruncir la tela. Es un vídeo de una serie de vídeos sobre las mejores prácticas en la utilización de los pies de prensatelas que traen la mayoría de las máquinas de coser en la actualidad. Veamos el pie de cerca. Lo primero que salta a la vista es que el pie para fruncido tiene una ranura horizontal. ¿Ves? En esta ranura se inserta la parte del detalle que no estará fruncido y permite pasar una postura que une dos detalles frunciendo solamente el detalle de abajo lo que te enseñaré en la continuación Primero de todo, habrá que insertar el pie al eje de la prensatelas. telas Para esto hay que aflojar el tornillo, quitar el soporte que se usa para la mayoría de los pies de la prensatelas telas y colocar el pie de prensa telas para fruncir. Antes de comenzar a fruncir, quiero explicarte un concepto básico sobre el fruncido que se usa en el patronaje. Cuando se unen dos detalles, uno liso y el otro fruncido, el largo del detalle para fruncir es más largo, ya que en su estado fruncido tiene que coincidir con el largo del detalle al que se una. Para calcular la largada necesaria para el detalle fruncido, se usa el valor de coeficiente de fruncido. Y la largada se calcula como. Largo de detalle con fruncido terminado multiplicado por coeficiente de fruncido. Al mayor valor de coeficiente, el fruncido será más abundante. ¿Por qué te explico esto? Porque tu máquina de coser tiene un paso específico fijo y tú no sabes qué coeficiente de fruncido habrá. Y dependerá según cómo te acostumbrarás a hacerlo. Es muy personal porque la tela de arriba habrá que estirarla. Para esto tendrás que hacer una prueba, o mejor varias, lo que te permitirá hacer los patrones exactos y no tener ningún imprevisto. Por ejemplo, cuando haces un fruncido se te acabó un volante a mitad del detalle. Para esto preparamos dos detalles de tela, uno de 10 cm de largo, la parte que no estará fruncida, y el segundo de 30 cm de largo, el detalle que se fruncirá. Colocamos el detalle que será fruncido por debajo del pie de la máquina con la cara arriba. Insertamos el detalle que no se frunce a la ranura del pie de la máquina con la cara abajo y procuramos que los bordes de ambos detalles estén en paralelo, ya que la tela de arriba no se aguanta con prensatelas y va por libre. Antes de coser vamos a preparar la máquina. Muevo la aguja a la izquierda ¿Por qué? Porque si está centrada la costura de arriba uh, de la tela no fruncida sale muy estrecha y es muy fácil que el detalle se escape Yo utilizo el largo de puntada máximo en punto recto 4,5 Estaba probando con 2,5-3 Cose bien, pero el punto de arriba uh, está muy menudito. En el libro de instrucciones de la máquina se recomienda bajar la tensión uh, del hilo por debajo de 2, pero a mí no me gusta, no me funcionó, no me gusta cómo queda, así que yo mantengo la tensión del hilo normal. Unimos dos detalles. ¿Ves? Así se ven después de unirlas. Ahora medimos la parte del detalle que se quedó sin fruncir y dar estamos del largo inicial de 30 centímetros en mi caso son 10 centímetros entonces el largo que se frunció es de 30 menos 10 centímetros, o sea 20 calcularemos el coeficiente de francido dividiremos el largo del detalle francido 20 por el largo del detalle sin fruncir 10 entonces coeficiente de mi máquina a mi manera de coser es 2. Ahora ya sé que cuando vaya a hacer un patrón para una prenda con un detalle froncido a máquina, utilizaré este coeficiente con una largada de puntada 4,5 y la tensión del hilo normal. El coeficiente también dependerá del peso de la tela y de la manera de sujetar la tela que usas, o sea, cómo la estiras, porque hay que estirar dos partes con ambas manos. Te aconsejo que hagas varias pruebas con una largada al despunte distinta, una tensión distinta y verás la manera que te gusta más. Vale, te enseñé el primer método de fruncido el que une dos detalles. Y si necesitas hacer un volante, fruncido por el medio, será similar utilizando... Solamente el detalle que vas a fruncir es mucho más fácil, eh, pero en este caso yo subo tensión de hilo. -hilo. En el libro de extorsiones sale que hay que bajarlo otra vez, pero no me sale bien, entonces lo subo uh, aproximadamente a 7. Entonces, el pespunte sal saldrá flojo de un lado y el hilo más tensado se podrá estirar y uh, repartir el fruncido más o menos uh, como lo quieres ponemos el tallo debajo de pie y pasamos el pespunte ves que es muy fácil se hace enseguida y recuerda que siempre puedes usar el método tradicional de hacer fruncido si no tienes este pie de prensa telas o necesitas un fruncido muy voluminoso puede ser o diferente. Tengo un pequeño vídeo en mi canal donde lo explico y te dejo aquí arriba un enlace para que puedas verlo. Si te ha sido útil este vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal para ver más consejos y tutoriales de costura. Que todo lo que coses te salga bien. Adiós.